Águila, Marco, eh, el dirigente Lino Rivera te utilizó como, como cerrador en el día de hoy. ¿Ese eh, es el error que te, te tiene programado porque realmente fue una situación fortuita hoy? No, fue una situación porque el cerrador de Yuri, pero tuvo eh, medio malo y no pudo asistir. Me dieron la oportunidad hoy y gracias a Dios hicimos el trabajo. Bueno, ¿no te vimos el año pasado aquí en el equipo de la águilas la pelota dominicana? ¿Qué atribuyó tu ausencia ...de la pelota la temporada pasada? Nada, estuve trabajando... ...porque no terminé muy bien... ...y me enfoqué en trabajar fuerte... ...y estar saludable 100%... ...que sé, han sido uno de los problemas míos... ...y nada, estamos aquí, vamos a dar nuestro 100% enfocado... ...y a tirar para adelante. Eh, ¿Qué futuro tiene? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué organización tiene trabajo para el verano que viene? No, hasta ahora no... ...estamos enfocados en pichar aquí... ...y hasta el final... Y seguir trabajando fuerte y mantenernos saludables. A esperar que Dios nos dé la oportunidad. Eh, definitivamente, eh, ¿tú crees que tu carrera eh, puede retomarla después de los logros que tuviste en Grandes Ligas, con Wiseau, primero que te firmó Oakland? Eh, ¿Estás confiado en que puedes regresar al béisbol de las mayores? Claro, claro. Por eso estamos trabajando y tenemos fe, tenemos fe que podemos conseguir. De adelante Bueno, pues mucha salud y mucho éxito para ti, Michael y Noah.